Tenía muchas ganas de hacer este video Pasó por diferentes ideas, busqué inspiración de distintas fuentes Lo pensé en muchas formas, busqué referentes que me gustan Pero no me salía nada que me gustara Se me hacía muy difícil pensar en hacer un video que quede lindo y atractivo estando sola en casa Hasta que un día vi un video de casa de Neistat Hace que cuente Solo se vive una vez, pero si lo haces bien, una vez es suficiente. Alguien dijo, estás a un pensamiento de cambiar tu vida. Yo agrego, estás a una acción de cambiar tu vida. No basta con querer, tenés que preguntarte a vos mismo qué vas a hacer para conseguir lo que querés. Las cosas más importantes suelen ser las que pasan más desapercibidas.